Bienvenido, bienvenida a este tercer capítulo de nuestro podcast Sabiduría Práctica que cada semana junto al Chamalú estamos grabando. Mi nombre es Eloy Cortés. Estoy muy, muy contento de, de que nos acompañes. Muy contento de saber que estos eh, los dos episodios anteriores que grabamos han tenido un impacto realmente brutal. Nos ha escrito gente de muchas partes del mundo. De verdad, estamos muy agradecidos. Es increíble como cuando empiezas algo... Y lo haces eh, con metas claras, pero desapegado del resultado. Entonces empiezas a ver cómo esos ladrillos que vas poniendo van tomando forma. Eh, justamente ha sido este el caso y, y estamos muy felices, muy contentos. Y te agradecemos muchísimo porque sin ti esto no sería posible. Gracias de verdad por, por acompañarnos. Nuestra intención es aportarte valor es ayudarte eh, a que esa información que estamos dándote puedas integrarla a tu vida, puedas... Eh, reflexionarla sobre todo y tomar lo que más te sirva y sobre todo aplicarlo. De nada sirve que, que esto que te digamos, que esto que escuchas de nosotros eh, solo se quede en, en la idea, solo se quede en la reflexión. Es importante, sí, la reflexión, pero no lo es todo. También es importante que, que, que le pongas el cuerpo, que lo lleves realmente a tu vida. Así que bueno, chamalú bienvenido. Gracias Eloy, un fraternal saludo a quienes nos acompañan y también agradecer a quienes se atrevan a ir un paso más y transitar, caminar, como decimos aquí en los Andes, estas ideas, reflexiones, reflexionar. Creo que en, este, en esta época de déficit reflexivo, imprescindible reflexionar para que la supervivencia no termine reemplazando la vida. Nos han escrito mucho preguntándonos por qué el título, de dónde salió el nombre de Sabiduría Práctica. Debo decirles que fue una decisión un poco express porque veníamos con la idea de grabar el podcast desde hace ya un par de meses, pero no habíamos encontrado un nombre que nos gustara y llegó el momento en el que dijimos, no puede ser que solamente por el título nos estemos deteniendo, entonces decidimos ponerle así, Sabiduría Práctica, porque... Más allá del nombre, lo que nosotros queremos y nuestro propósito con, con esta información que compartimos contigo es justamente que puedas llevar a la práctica eh, esta información que te estamos dando, como te decía, después de reflexionarla y también recuperar la categoría de la sabiduría, recuperar la noción de qué significa ser sabio, de cómo encontrar sabiduría, y aplicarla en mi vida esto en un mundo en donde si bien es más democrático hay mucha información allá afuera tú puedes eh, bueno acceder a este podcast y a otros millones más pero pero eso no, no te garantiza que estés ante una persona que, que realmente sea portadora de enseñanza y portadora de conocimiento y también en una era en donde hoy basta tener un título universitario, basta tener una certificación, basta tener muchos seguidores, muchos likes para, para sentirte con autoridad de hablar de, de algunas cuestiones que en general son muy trascendentes, ¿no? Y cuando pensamos en estos grandes eh, sabios de la humanidad como Cristo, como Sócrates, como Buda, también nos resulta muy alejado a la vida de hoy porque su, sus enseñanzas tan valiosas de pronto pueden ser difíciles de entender en un contexto en el que es muy distinto, entonces lo que nosotros queremos con este podcast es que, que estos conceptos de los que estamos hablando los puedas llevar a tu vida y los puedas aplicar a los problemas del día a día a tener miedo de emprender, a querer subir contenido a redes, pero tener miedo de grabarte y de ponerte una cámara, eh, a cómo llevar tu relación de pareja, a cómo convivir en el trabajo tal vez, cómo, cómo desenvolverte en el día a día con estos conceptos que, que nosotros te, te estamos proponiendo. Y bueno, Chamal, me gustaría preguntarte ¿qué, qué opinas tú de la sabiduría, qué es para ti la sabiduría, Después de, de 40 años de, de experiencia en el que has visto ir y venir eh, figuras de papel que, que se han autoproclamado como, como sabios de pronto, pero que no son más que, que una moda que en cuanto pasa, bueno, se, se cae el teatro, ¿no? Bueno, estaba pensando mientras hablabas Eloy, eh, tantas cosas, ¿no? Es como que la memoria se pone en modo supersónico y empieza a haber tantos una secuencia de tantos recuerdos pero antes decir que sí me imaginé mientras hablabas a, a Jesús como ayudante de carpintería de su padre ¿sí? a Buda como un príncipe decepcionado ¿no? diciendo que que aburrido esto de la nobleza, la monarquía eh, la riqueza creo que lo que hay que buscar es sabiduría ¿no? sabiduría en el sentido como estamos intentando perfilar y me imaginaba a Sócrates ahí como cuando el oráculo determinó que era el hombre más sabio de Grecia en su época y él discrepaba con aquello ¿no? y ahí paseando en las calles abriendo debates así, siempre induciéndole a la gente a que vaya más allá de la información, ¿no? a que se repiense y, y se ponga a dudar, se haga miedo de las preguntas. Yo me he pasado toda la vida, más de 40 años, eh, diciéndole a la gente que hay una secuencia que nosotros manejamos... Eh, ahora se escuchado, seguramente en alguna conferencia mía, información, conocimiento, sabiduría. La información como pues lo que se comparte, si en términos didácticos, simples, eh, no importa quién lo comparte, incluso si lo comparte una persona de sabiduría, eh, a la hora de transmitirlo se vuelve información para el que estás recibiendo esto tiene que llevarlo a reflexión, a meditación dialogarlo caminarlo como decimos nosotros en los Andes para que esto se vuelva conocimiento y cuando esto lo aclimatamos a la coyuntura existencial en la que estamos en ese proceso introspectivo en ese convertirse en lo que uno está aprendiendo siendo se convierte en sabiduría es decir, para nosotros la sabiduría es algo que se diluye en lo que uno es modificando su conciencia y expresándose una actitud distinta en un estilo de vida yo me he pasado buscando hombres y mujeres de sabiduría comenzó mi búsqueda a mis 16 años encontré un abuelo sabio entonces a los dos años se murió después de estar prácticamente como su aprendiz más cercano. Y luego busqué otro que también se murió a los pocos meses. Y así empezó una maratón buscando hombres y mujeres de sabiduría. Eh, para mí una persona sabia es una persona poderosa, una persona que se conoce, que maneja energía, que tiene un nivel de sensibilidad, que tiene las cosas... Eh, adecuadamente enfocadas sí, que maneja que puede autogobernarse manejar su vida sus emociones he conocido gente imperturbable sin medio de la tormenta gente con una visión poderosa con... pero también he conocido muchos que aparentaban lo que no eran he conocido mucha gente que eh, está en una posición eh, totalmente oportunista eh, eso que ahora se llaman vendedores de humo en mi experiencia más del 80% de la gente que he conocido quizá un 90% eh, caen en ese perfil de simplemente fachada un barniz de trascendencia una imagen bien cuidada pero un vacío cada vez menos disimulable cuando profundizamos. Creo que en tiempos como estos eh, tenemos que estar muy, muy conscientes, muy atentos, porque un mentor esonio equivocado, podría estropearnos una vida o hacernos perder mucho tiempo, ¿no? tú el hoy desde la experiencia que tienes así como estar abordando la vida este, la edad que tienes desde ese abordaje multidisciplinario no esa combinación de filosofía el tema de marketing negocios en fin emprendimiento cómo ves este panorama así más desde esa parte más mundana digamos que está pasando porque lo que yo te digo es básicamente el ámbito más espiritual y bueno hoy Hoy creo que es la era de, de las figuras de papel, ¿no? Eh, gracias a, a las redes sociales. No sé si antes existían tantas tantas personas que que, que simplemente por dar información, que simplemente por por salir y tener... Eh, que eso hay que reconocer, ¿no? Que, que estos vendedores de humo tienen una capacidad brutal para hablar, ¿no? Justamente me acordaba ahora que hablabas de, de Sócrates, ¿no? El, eh, cuando se peleaba con los sofistas, o incluso cuando estuvo en juicio, eh, en decía, ¿no? Como, bueno, eh, uno de los argumentos que de los que se le acusaba era de, de hacer parecer débil el argumento más fuerte y de hacer parecer fuerte el argumento más débil. Y eso es lo que pasa hoy, ¿no? En, eh, bueno, lo vemos en, en redes sociales y más en esto... Eh, del emprendimiento sobre todo eh, en estas figuras que se crearon con, con internet que, que te enseñan y te venden la fórmula mágica para ser millonario, para construir un negocio para, para alcanzar el éxito para tener muchos seguidores eh, y es sumamente triste ¿no? Eh, pensaba ahora eh, un cuento de la filosofía Zen que dice que en cierta ocasión llegó eh, llega un ciego a, a ver uno de sus amigos, a una casa. Y a la partida de esta persona que no veía, su amigo preocupado le dice Toma, llévate una lámpara para que la gente te vea. No vaya a ser que en el camino, que ya es noche, alguien se te cruce y, y te tropieces con esa persona. Entonces le da una lámpara y, y esta persona que no ve, este ciego va caminando por la calle y choca, choca con otra persona eh, entonces este otro caminante que acaba de chocar le reclama y le dice oye fíjate y eh, este ciego enojado le dice fíjate tú no ves que yo estoy ciego y aquí tengo una lámpara justamente la lámpara es para que me vean personas como tú y, y no choquemos y la otra persona le dice bueno tú no te has dado cuenta que tu lámpara ya no sirve, está apagada y la moraleja de la filosofía zen, este cuentito es... Ten cuidado cuando alumbras tu vida con luces que no son tuyas. Porque puede ser que ya estén apagadas y tú ni cuenta te hayas dado. Y, y es esto justamente lo que pasa. ¿no? Que la gente habla y habla y dice cosas que como no reflexiona... Pero las vende como esta gran lámpara, esta gran luz, entonces... Eh, hay un montón ahí de ciegos que, que, que están creyendo que llevan una lámpara, pero como no lo han reflexionado, como no se han apropiado de ese mensaje, entonces, termina por ser justamente esto, humo. Y, y en el mundo del emprendimiento, cuando uno analiza a las figuras, de nuevo estas figuras de papel, digo yo, que, que te enseñan a ser millonarias, que te enseñan a construir el gran negocio, que te enseñan a, a, a tener millones de seguidores... Uno se pregunta si realmente eh, tienen ellos esta, esta autorreflexión. Porque uno no ve dando cursos de emprendimiento a, a los grandes empresarios. no, a, Estoy hablando, no sé, del dueño de Facebook, el dueño de Amazon. Estos grandes eh, eh, empresarios que han tenido ideas, que han cambiado el mundo, que uno podría juzgar si lo cambiaron para bien o para mal. Eso sería otra discusión. Pero ellos no están dando este tipo de de conferencias y, ni, de, ni, ni de productos ¿no? que, que te prometan eh, encontrar la fortuna. Y justamente cuando uno analiza la vida de todos estos empresarios, uno se da cuenta de que todos tuvieron caminos diferentes, todos tuvieron cosas diferentes. Hay una serie de conocimientos técnicos que sí es importante tener, en este caso si eres emprendedor, que sí es importante desarrollar ciertas habilidades, que es lo que nosotros buscamos eh, con, con esta escuela de emprendimiento que tenemos pero eso no significa que sea una fórmula mágica no, más bien es una serie de herramientas que te van a servir en el camino, si tú las aplicas o no, eh, sigue siendo responsabilidad de cada emprendedor entonces es eso, no, la sabiduría como una un compromiso propio diría yo, no, un compromiso eh, que cada uno debería hacer consigo mismo el gran dilema es que eh, hay, hay mucho allá afuera, ¿no? Y como decíamos, la sabiduría es difícil de, de reconocer. Heráclito decía que a la verdad le gustaba esconderse, ¿no? Entonces, Cristo, eh, claro, en un taller de carpintería, eh, bueno, hoy habría que preguntarnos, ¿dónde, dónde está esa sabiduría? Y entonces, eh, chamalo, en tu experiencia, ¿cómo reconocemos, cómo diferenciamos, ¿no? A, a un vendedor de humo, a alguien que suelves es pura imagen, pura forma, de un mentor que realmente tiene profundidad, de, de, de una persona de sabiduría. Eso es lo que me pasé haciendo toda la vida. Eh. Y antes, en, en una época pre-digital, había que viajar, no viajar incluso miles de kilómetros o ascender montañas, atravesar selva buscando gente de sabiduría y, y darme cuenta que no era lo que parecía, que me pasó en más de un 80% de los casos, eh, era bastante fuerte. Creo que para el aprendiz, para el buscador, porque el aprendizaje es un viaje que no termina nunca, ¿no? Más de 40 años después eh, mi formación y aprendizaje continuó, esto no... No debería interrumpirse hasta el último día de la vida. Pues eh, tuve que aprender, sin mucha ayuda al principio, a tolerar la frustración de darme cuenta que ese señor, esa persona, eh, era pura apariencia. Sí, Es bueno vacunarse contra la frustración. Ese es un primer elemento. Mente abierta, flexibilidad, buen humor, paciencia, en fin, creatividad. Al final aprendí a reírme. Hay gente que... Incluso me encontré con gente que miente honestamente, ¿no? Porque creen sus mentiras. Y hasta podrían pasar exitosamente un detector de mentiras, ¿no? Porque realmente confunden la persona con el personaje. Están jugando un rol y cuando están en él lo hacen tan bien, así como ese actor que ya no diferencia el libreto de su vida misma. Eh, hay una palabra clave que también de la que he hablado muchísimo a lo largo de mis viajes, eh, se parece decir, que a mí me llama la atención ahora que, ...que todo el mundo habla de viajar... así ...yo no sabía que era tan importante viajar... ...hasta cuando escuché a algunas personas... ...que han hecho tres o cuatro viajes en su vida... ...y ya se declaran nómades... ...es otro tema que quizá podríamos hablar en algún momento... ...yo viví viajando 40 años... ...y nunca le di tanta importancia como ahora... ...a esto del viaje como escuela... ...es algo que lo vamos a retomar más adelante... ...entonces la palabra... La clave para diferenciar creo que es la coherencia. Si ¿Sí? entiendo por por esto esa um, compatibilidad, ese alineamiento, ese funcionamiento armónico de manera que tu palabra, tu pensamiento, tu acción, incluso tu emoción estén enfocados en la misma dirección. Y un código ético, ¿no? unos principios y valores que como luces vayan iluminando tu camino, ¿no? Creo que estos son dos elementos que a mí me han servido mucho para diferenciar la paja del trigo y para tener cuidado yo he estado, obviamente, buscar un buen mentor, un maestro, un guía una escuela eh, pues eh, requiere una rigurosidad así minuciosa no podemos en esto tener mucho margen de error es justamente por ello que hace más de 30 años, tú sabes, hemos creado Hanajpacha una escuela para aprender a vivir como en forma de comunidad aquí en Cochabamba, en Bolivia en realidad en principio yo no pensaba crear una escuela así, una escuela de, de sabiduría práctica, como diríamos compatibilizándonos con el nombre de de estos diálogos eh, yo buscaba y busqué varios años primero en Bolivia donde nací luego en países vecinos estuve una década toda la década de los 80 buscando, viajando eh, intentando encontrar una escuela de sabiduría, un mentor, un maestro un espacio para crecer lo que mi alma demandaba y no encontré el año 1990, entonces decidí crearlo. Dijo, si no hay, y me imagino que hay más gente buscando, pues, me, me tocó hacerlo. Y Ese fue el principio de, de esa utopía encarnada. Creo que tenemos que ser muy minuciosos, muy rigurosos, ver cómo vive la persona, ver cómo... Eh, qué es lo que realmente está eh, diciendo con su actitud cómo se relaciona con el dinero si es una prioridad ya de momento de entrada desconfiaría de esa persona si hace promesas así aparentemente espectaculares así como tú mencionabas recetas, panaceas creo que por ahí ya está claro que, que no es ¿sí? A mí me gustan los aprendices que, que son exigentes, que son críticos, que son detallistas, que están escuchando lo que dice, pero también lo que evita decir. Y que observan cómo vive la persona, porque bien podríamos parafrasear el aforismo este, dime cómo vives y te diré cuánta sabiduría tienes, ¿no? Porque la sabiduría en definitiva es, es práctica, como estamos diciendo en este... Eh, espacio, creo que por ahí es que si hay gente que engaña es eh, con la coparticipación de un aprendiz que no es exigente, creo que por ahí también tenemos que dividir responsabilidades ¿qué dices tú Eloy? Uy, sí, claro en México tenemos un dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata no es como claro, para, para que suceda algo, uno de un este tipo de de relaciones se necesitan dos polos ¿no? es como las relaciones tóxicas para que un golpeador exista, bueno, necesita alguien que esté dejándose ser golpeado y entonces aquí eh, es, es bien interesante este tema que tocas ¿no? El, ¿cuál es el compromiso que tienes sabiéndote aprendiz de, de la vida, aprendiz de de ciertos eh, temas que, que, que tienes que estar trabajando todo el tiempo. Justamente porque la, la sabiduría, ¿no? y por eso me gusta mucho la definición de filosofía, que significa amor a la sabiduría, no, no significa sabiduría, significa amor a la sabiduría, porque es una búsqueda constante, si, si no hay movimiento, si no hay una búsqueda eh, interminable, entonces no puede haber sabiduría porque siempre está en movimiento ¿no? y cuando uno cree que ha llegado entonces eh, no, no ha llegado en realidad ¿no? es, pienso como esta famosa frase de Eduardo Galeano ¿no? que dice, para qué sirve el horizonte y dice, bueno, para caminar ¿no? camino dos pasos y el horizonte se mueve dos pasos y camino 10 pasos y el horizonte sigue moviéndose. Pero, pero si pierdo el horizonte, entonces ya no camino. Más, más es como este pretexto para, para caminar. Pero, ¿cómo, eh, bueno ¿qué hacer con, con este deseo? Por ejemplo, cuando, cuando quieres ayudar, cuando tienes aspiraciones a tener como, como rol de vida... Eh, tal vez aconsejar a la gente, guiarla, eh, compartir tu experiencia, cómo compatibilizar eh, este deseo de, de, de querer, eh, pues sí, ayudar a alguien, ¿no? Y, y, de, y de querer compartir esa sabiduría. Estoy pensando en todas estas personas que han tomado algún curso de coaching, han estudiado psicología, que lo han hecho desde una genuina eh, idea de, de querer ayudar pero que se encuentran en, en el camino de nuevo con todas estas condiciones de, de nuestra época, que es eh, ver vendedores de humo, gente que les da recetas, eh, creerse que por tener un título, una certificación, entonces ya están avalados por el universo para, para poder guiar personas, ¿no? O sea, ¿qué, qué le dirías a, a ellos, a, a ellas que, que tienen esta idea de, de querer ayudar, de querer formarse, de querer compartir esa sabiduría y buscarla a ellos mismos, encarnarla a ellos mismos, pero que se encuentran en, en, en este mundo de figuras de papel, ¿cómo, cómo reconocer? Sí, me gustaría eh, partir de lo siguiente, mira, yo empecé a formarme a los eh, 16, 17 años con un hombre de medicina, era mi búsqueda, era el intentar dar sentido a mi vida en ese momento, luego de constatar a los 15 años que la educación oficial de la escuela no, no servía para nada, me llamó la atención el ver, porque yo me quedé a los 20 años eh, huérfano de ese abuelo sabio, pues se murió. Y pasó algo interesante que no estaba en mis planes, heredé sus pacientes. Heredé la gente que recurría a él, no, no solo por motivo de salud, ¿no? le buscaban para todo tipo de orientación, asesoría, diríamos ahora. Y me llamó la atención, en esa época yo me había hecho vegetariano a los 15 años, me llamó la atención que los que más problemas de salud tenían... ...eran vegetarianos... ...yo en esa época creía que... ...al ser vegetariano uno pues... ...tenía mejor salud... ...no era así... ...en esa época se reemplazaba la carne... ...por la carne vegetal que era de gluten... ...de trigo... ...precisamente lo menos... ...recomendable... ...si sí, luego... ...años después... ...haciendo ya... ...asesorías... ...sesiones privadas en Norteamérica junto con nuestra representante, eh, me llamaba la atención que los que más venían a la consulta eran personas que a su vez estaban en un sol de liderazgo, psicólogos, en fin, instructores de diferentes áreas, eh, y ese divorcio que existía de lo que enseñaban, de lo que era su profesión, o su actividad diaria con su vida. Me sorprendió mucho. La gente que estaba con más dilemas existenciales era precisamente gente que estaba trabajando de ayudar a otras personas. Entonces es inevitable recordar ese versículo bíblico ¿De qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Pues en, tiemp en tiempos como estos diríamos al cruzar la calle pues, les atropella un auto. Si se encuentran, tienen un encontrón con la vida porque la vida tiene poca paciencia, el tiempo no espera. Me gusta la gente que a cualquier edad sigue buscando aprender. Nosotros eh, en la escuela que mencionamos que tenemos en Bolivia, decimos siempre, hay que comenzar a aprender desaprendiendo, una especie de desintoxicación ideológica. ¿Sí? Es más difícil. Recuerdo, yo he pasado mucho tiempo con los callawayas, que son los hombres de medicina itinerantes de Bolivia. Eh, recuerdo una vez cuando, en presencia mía, un abuelo, hombre de medicina callawaya, un médico le dice, quiero aprender ...lo que usted sabe... ...si quiero aprender medicina indígena... ...¿cuánto tiempo demoro? Eh, y el abuelo se queda pensativo... ...un momento... ...y al final le dice... ...diez años... ...y el médico indígena le dice... ...pero ¿cómo diez años si... ...yo sé que a otras personas... ...les ha dicho... ...cuatro años... ...sí pero es si que usted es médico... ...justamente... Cuando él le dijo, yo soy médico, por ser médico, es que hay muchas cosas que las tiene mal aprendidas. Por ser médico, usted va a demorar el doble. Si a la gente le cuesta repensarse, dudar, soltar cosas, desaprender, ese es un proceso que lleva tiempo. Creo que necesitamos... Eh, trabajar con el aprendiz Creo que es muy bueno Comenzar a Buscar de otra manera sí creo que es importante Esperar otras cosas Fundamentalmente desconfía de panaceas Panacea es esa receta Que se aplica a todo Yo he conocido Terapeutas eh, Que tenían incluso impresa Las recetas, ¿sí? impresa ...así como fotocopiada, diríamos... ...y a todos los pacientes les daban lo mismo... ...es increíble, ¿no?... ...cuando cada... ...cada caso es una historia distinta... ...creo que hay que cambiar la actitud del aprendiz... ...no creer todo lo que se escucha... ...menos aún... ...esas promesas de resultados rápidos... ...porque... ...siempre he dicho, si queremos cultivar un bosque de robles... ...necesitamos paciencia... ...años... La sabiduría se parece a un árbol. Si queremos sembrar rabanitos o perejil, pues sí, 20 días, un mes es suficiente. ¿Sí? Pero nosotros somos los que apostamos al bosque de sabiduría. Y el árbol primero en raíz. Recuerdo mucho cuando esa vez eh, me paseaba en un bosque de robles, siempre plantados con unos amigos en España, en Murcia. Estaban ya como 3, 4 años los arbolitos, así como de 30 centímetros. Y, y me parecía preciosa esa experiencia porque quería ver el que había plantado qué pasaba, por qué no crecían. Y no es que no crecían, estaban profundizando. Cuando sacó uno de esos arbolitos, 30 centímetros, la plantita, y más de un metro la raíz. Creo que un buen aprendiz tiene que parecerse exactamente a un árbol. Y para ello habrá que ser más minuciosos, más exigentes y, y estar eh, abiertos a, a también desaprender muchas cosas. Creo que si hay malos mentores o pseudo-instructores, eso que yo llamo champiñones, así que se auto autoproclaman, y que creen, confunden eh, sabiduría conciencia con cantidad de seguidores así todo eso es en gran parte responsabilidad de quien cree en ellos, no porque no hay ningún absurdo que no haya tenido seguidores, ¿no? más o menos en esta época tú sabes creo que uno de los males más grandes de nuestro tiempo es habernos acostumbrado a la idea de tener todo rápido ¿no? esta idea de que la industrialización, la tecnología si bien puede acelerar algunos procesos hay otros que requieren su tiempo, requieren de nuevo la paciencia el, incluso el constante cuidado y, y es que esto es realmente un acto de fe ¿no? Eh, fe en el sentido menos religioso de la palabra estoy hablando de eh, la fe como la seguridad y la confianza, más bien, en el proceso. Porque a veces puede ser difícil que todos los días estés eh, intentando ver crecer algo y lo riegas y lo cuidas. Y, y tú dices, ¿qué pasa? No crece. Y en nuestra época es más común la desesperación. Eh, en concreto en el emprendimiento muchas veces eh, me preguntan personas, oye, es que llevo un año y... Y, y mi negocio no da ganancias, o llevo un año y no he tenido los resultados que quiero tener. Y es que un año es muy poco. Hoy, de nuevo, con, con esto de la digitalización y, y el exceso de, de pensamiento productivo e industrial, nos ha hecho creer que, que se puede tener resultados rápido. Y tal vez haya cosas en las que sí, pero lo importante de la vida sigue siendo un tema de proceso, de paciencia, la naturaleza se toma su tiempo en, en construir la vida. No no es, no es que podamos hacer un día una máquina que haga bebés en dos semanas. Es, por lo menos ahora eso es imposible. Entonces si la vida se toma su tiempo, si los árboles, si, si, si el elemento más importante del universo, que es la vida, se toma su tiempo en, en crecer pues ¿por qué no permitir a, a nuestra alma, a, a esta parte interna, a nuestro espíritu, darse esa misma oportunidad de, de crecer con esa paciencia? Ahora, que no por paciencia es que esperes, sino es un trabajo constante, pero es un trabajo constante desapegándote un poco de, de la idea de ver un resultado rápido. Y, y por eso es tan importante también disfrutar, ¿no? disfrutar el camino, eso que, que varias veces hemos dicho. Pero regresando a este tema de, de que un buen maestro es un aprendiz que nunca deja de ser aprendiz. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando eh, era, era joven, uno de mis primeros empleos a los 14 años. Eh, yo salía a buscar trabajo y, y en todos lados, como era menor de edad, por supuesto me pagaban muy poco dinero. Entonces decidí que... Mejor iba a poner mi escuela de guitarra, yo estudiaba música y salí y imprimí unos, unos folletitos, los pegué por toda el, todo el barrio y la gente me empezaba a llamar y a preguntar por las clases. La primera clase era gratis para, para que fuera como gancho, entonces eh, pues así empecé a tener varios alumnos. Y, y recuerdo que cuando co comencé a, a enseñarle a, a niños sobre todo, Tuve que volver a estudiar, volver a estudiar las primeras lecciones que yo había aprendido cuando recién empezaba a tocar guitarra, entonces eh, me di cuenta de eso, de que yo no podía dar clases si yo no estudiaba lo que se suponía que les iba a enseñar, porque una cosa es enseñar, y, y en el caso de la música, y por eso amo tanto la música, uno no puede enseñar si no toca, es decir, si, si tú no haces eso que estás enseñando, no lo puedes enseñar, todo el mundo te va a ver mal, y yo veo que pasa mucho eso, con, con... de nuevo regresamos a esta idea de los, de los vendedores de humo, estos champiñones que dices tú, que enseñan cosas que, que uno no ve que apliquen en su vida, ¿no? sobre todo cuando estamos hablando de sabiduría y cuestiones de naturaleza humana, no como eh, hablar de, de prosperidad, hablar de bienestar, hablar de... Eh, trascendencia del alma estos conceptos que son sumamente sumamente elevados y, y entonces creo que esa, esa me parece una excelente conclusión ¿no? Uno, no hay mejor maestro que el que nunca deja de ser aprendiz y, y si estás en una de esta labor ya sea que tengas eh, alumnos que tengas aprendices que tal vez seas terapeuta que tal vez seas coach y tengas eh, pacientes, clientes, como sea que le llames, personas que confían en ti eh, para que guíe su proceso, creo que eh, debes asumir esa responsabilidad de tú nunca dejar de aprender, de nunca parar de, de continuar con esa búsqueda de, de tu propia sabiduría, de tu propio crecimiento interior, de, de convertirte, como dice Chamalú, en ese, en ese roble. Y de tener cuidado a quien le das esa confianza para... ...para guiarte, porque por ahí una mala elección te puede costar muchísimo. Sí, y antes de despedirnos, me gustaría contar algo que acaba de venir a mi memoria al escuchártelo hoy. Yo estaba dando una conferencia, un seminario más bien, en Alicante, en, hace muchos años atrás, estoy hablando de los 90. Y tenía ahí como 200 alumnos ese fin de semana, 200 que tomaron el curso... Y entre ellos había un señor que vino todo de blanco con sus alumnos, también todos de blanco, por lo visto era un profesor de yoga, así tenía su escuelita de espiritualidad. Y, y entonces eh, él se vino así con sus veintipico de alumnos y estaban ahí todos, era una mancha blanca, ¿no? Entonces, la gente que estaba ahí todos, hasta el zapato blanco. Y me escuchaba atentamente, tomaba nota, o pedía que tome notas si alguien iba a su lado anotando, así todo el tiempo, no iba haciéndole una seña para que anotara. Y yo iba desarrollando la conferencia, así hablando todo esto que, que hablamos. Y el día domingo, por la tarde, ya poco antes de terminar, pide la palabra, pensé que era para dar un comentario a veces una crítica, porque él visiblemente estaba en una postura de maestro, ¿no? de autoridad hacia frente a su, sus alumnos. Eh, pide la palabra, pasa al frente y para sorpresa de todos, en especial de sus alumnos, renuncia y les dice públicamente, se disculpa públicamente y les dice hasta hoy yo he sido su maestro a sus alumnos hablándoles pero a partir de hoy me declaro aprendiz ya no tienen más maestros somos todos iguales eso aprendí en este seminario con Chamalú y pues ustedes son libres de seguir a quien quieran pero hasta aquí llegó el maestro porque siento que estoy usurpando una posición que no me corresponde todavía Voy a volver a ser aprendiz y un día espero ser un maestro. Se despidió y se fue. Y sus alumnos quedaron totalmente consternados, ¿no? Así, mirándose unos a otros, empezaron los comentarios en, en la gente. Y me pareció un acto de valor y de humildad muy importante, que pocas veces he visto, es más probable que la gente cuando escucha nos escucha hablar así de estas cosas que estamos hablando abiertamente se atrinchera, nos declara la guerra, nos difama, nos calumnia ha tenido múltiples problemas por este motivo eh, y sin embargo también hay gente autocrítica que así de la mano de la humildad admite que por ahí no era sí creo que ese es un buen ejemplo, una buena señal para quienes están porque a veces la vida misma nos pone en una posición que no quisiéramos estar, ¿no? Y de pronto uno instala su zona de confort, ahí se queda y, y juega ese rol, en fin. Creo que es un tema para seguir hablando. Quizás relacionado al tema prosperidad, fama y todo eso, podríamos la próxima emisión de Tomarlo el hoy y pues invitarles a quienes nos acompañaron a ti por agradecerles a que si quieren estos temas así con profundidad, con rigurosidad, pues ya saben, aquí estamos, cada semana estaremos reuniéndonos contigo si quieres, gracias por habernos acompañado, gracias Chamalu, gracias a ti también por estarnos escuchando. Escríbenos, queremos saber desde dónde nos escuchas, eh, qué piensas, qué temas te gustaría que, que habláramos. Si tienes alguna duda existencial que quisieras que resolviéramos, también vamos a abrir aquí una pequeña sección para responder preguntas eh, personalizadas que, que nos mandes. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Un gran abrazo.